Vienen aquí a contarnos mil mentiras que repiten hasta la saciedad. O radio televisión valenciana, o educación, o radio televisión valenciana, o sanidad. Ustedes claro que tienen que hacer examen de conciencia por haber alentado a aquellos a mantener algo que era inasumible. El comité de empresa, Bingut, voy así a escoltarlo en cara que vos no el becha, porque la tribuna una vez cada mes está copada por la clac del Partido Popular. Se ha dicho también que a partir de ahora va a haber una falta de información de nuestras tradiciones y nuestra cultura. Eso no va a haber, y no va a haber nunca. Expliquen qué acaba de volver a decir. Donen la respuesta, que encara no han dicho. Cuando ha hablado de eso, de que no pasa... Muchas gracias, Ya gracias cansado el temps. ¿Por qué nos reben al comité de empresa? No es Radio Televisión Valenciana, no. Es su gobierno el que debe fundirse a negro. Muchas gracias. Señor presidente, ¿por qué se niega a escuchar a la sociedad valenciana y por qué se niega a negociar con el Comité de Empresa una solución viable para el servicio público que representa a Radio Televisión Valenciana? Muchas gracias. Señora Sanz, las sentencias no se negocian y ha habido tiempo más que de sobra de poder negociar en un proceso que ha durado más de año y medio. Y ustedes han sido los primeros en evitar que hubiera una posibilidad de acuerdo. Los primeros, desde el primer día, diciendo que no alere de Canal Nou. Y como le he dicho, la única viabilidad que tenía Radiotelevisión Valenciana es hacer una radiotelevisión sostenible, viable y acorde a la situación económica que estamos viendo. Yo creo que usted debería leer la sentencia, porque la sentencia lo que dice con claridad, lo que dice meridianamente claro, es falta de negociación por parte de la empresa. Ahí está. Vayan y léanla. Y léanla y no venga aquí con medias verdades, porque, mire, viene usted con una máxima bajo el brazo. Tan peligrosa, señor Fabra, tan sumamente peligrosa como esa frase que dice, una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad, Goebbels, se convierte en verdad, Goebbels, y con un objetivo muy perverso, y es de convencer a la ciudadanía que o radio televisión Valenciana o Educación, o radio televisión Valenciana o Sanidad. ¿Se creen ustedes que los ciudadanos no saben quiénes han robado, quiénes han provocado ese boquete financiero de 1.300 millones? Ustedes no se lo creyeron y alentaron a aquellos que preferían tener una, televis una televisión inasumible que no otra que pudiera ser viable dentro de esa nueva realidad económica de la comunidad. Ustedes, claro, que tienen que hacer examen de conciencia. Vamos, ni el Nerón de la Roma Imperial en el momento en que ardía toda la ciudad, que es lo que están haciendo ustedes. Ahora resulta que el, la culpa del cierre la tiene la oposición. La oposición que jamás formó parte de los equipos de gestores que ustedes nombraron, los que manipularon, los que saquearon, los que dieron de comer a la Gürtel, los que ni tan siquiera, y además ni tan siquiera hemos tenido la posibilidad de fiscalizar, de fiscalizar porque ustedes nos lo negaron. Se ha dicho también que a partir de ahora. ...va a haber una falta de información de lo que es nuestra realidad... ...y sobre todo de nuestras tradiciones y nuestra cultura. Mire, no. Porque mire, no sé si ustedes se acuerdan... ...de lo que pasó con los medios de comunicación escritos. Hay pluralidad, hay diversidad... ...y sobre todo la posibilidad de decir todo lo que pasa. También va a suceder lo mismo en el mundo audiovisual en la comunidad valenciana. No tengan ustedes ninguna duda. No es pot privar a la sociedad valenciana dos mitjans de comunicaciones sociales y audiovisuales en valencià pero ser un derecho fundamental, un servicio público y un procedimiento de normalización y dignificación de la lengua propia. No digo yo, o digo la Academia Valenciana de la Lengua. Señor Fabra, expliquense qué acaba de a decir en la su última intervención cuando ha hablado de eso de que no, te no pasa nada. Muchas gracias. Ya casat vos el Temps. Mire, señor Torró, ya hay muchos millones de comunicación en la Comunidad Valenciana, de ámbito autonómico, de ámbito comarcal, de ámbito local, que defienden la lengua y la cultura valenciana. ¿Por qué no reben al Comité de Empresa? ¿Por qué no le escolten? El Comité de Empresa, ha vingut Bingut, voy así a escoltarlo. En vos no el vecha. Porque la tribuna, una vez més mes, está copada por la clac del Partido Popular. Es de la sociedad civil. Que está en una sala mirando por la pantalla de televisión. Pero ellos han venido a escoltarlo. Pero también vuelven a hablarle. Vuelven a manifestarle la segura disposición al diálogo. Que incitó a presentarle la segura oferta de negociación. ¿Y vos ¿Por qué no vos, Ni el presidente ni el suegro Verteca hay problema en reunirse en ningú Y Siempre que podemos, o FEM. vale. ¿Va? Están ahí, están, están ahí. Insistís, insistís. Juan, insistís. O vais el dir a blanco, ir por favor. O vais, dir, o vais dir a ir a ir a ir. Es del señor Blanco, por favor, el que de al orden, Persegón Volta y el Albertich, que a la tercera tendría que irse la sala. Confunden autoritarismo con autoridad. Y la verdad, señor Fabra, es que las raíces les tiran y les tiran mucho. No han escuchado a los miles de valencianos y valencianas gritar: RTBB no estanca. Han actuado como taúres tramposos. Han vulnerado los trámites, han hecho piruetas a golpe de decreto para acelerar el proceso de desaparición de radiotelevisión valenciana. Han menospreciado a estas cortes, han reventado la democracia y nuestro autogobierno. Señor Fabra, se lo digo con claridad no es Radiotelevisión Valenciana, no. Es su Gobierno el que debe liquidarse y es su Gobierno el que debe fundirse a negro. Muchas gracias.